La calidad y el compromiso en cada una de nuestras áreas y procesos están siempre a disposición de las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo el propósito de prolongar la vida de los productos, beneficiando a muchas familias.